¿Cuántos sectores que están siendo más activos, tanto desde el punto de vista del sector público, abriendo datos, cuanto desde el punto de vista de reuso de datos en el ecosistema más, más amplio? Por cierto, datos que tienen que ver con transporte, datos meteorológicos, que han sido utilizados para crear aplicaciones, servicios, productos que son consumidos por la mayoría de la gente. Eso es bien importante porque desde un punto de vista ha permitido la creación de uh, empresas de infomediarios, por ejemplo, de productos y servicios que llegan a un, a un desarrollo económico para ellas, pero también a aplicaciones que han mejorado la gestión de los viajes, de la gestión del espacio, de los transportes, desde el punto de vista de los ciudadanos. Pero yo creo que el gran valor que puede seguir en los años que vienen tiene que ver con datos que tienen un beneficio social para la sociedad, es decir, todos los datos que tienen que ver con educación con salud son datos que siguen sin ser súper aprovechados y en los años que van a venir yo creo que desde ambos lados, lo, desde el punto de vista del sector público, se va a utilizar la oportunidad de aprovechar de esos datos para crear valor para la sociedad, y también desde un punto de vista de la sociedad en el sentido más amplio, por ejemplo, actores de la sociedad civil van a empujar mucho más para que esos datos se puedan utilizar con el objetivo de aumentar el valor que se crea desde un punto de vista social para la gente. Entonces. La oportunidad es de aumentar no tanto y no solo el valor económico, pero también el valor, por ejemplo, de la calidad de la vida de la gente por el medio de brindar oportunidades que permiten de desarrollar posibilidades de vivir, por ejemplo, en el espacio, en la vida, gestionar sus propias actividades de una manera más informada. Es una, es una relación muy interesante y en los países de la OCDE, vemos experiencias muy distintas. Hay países, por ejemplo, como Corea y España, donde la relación entre el sector público y privado es muy activa, en el sentido de que, por un lado, el sector público se ha enfocado mucho en crear oportunidades para el sector privado, para que se puedan poner a disposición datos que el sector privado pueda reutilizar para crear un valor económico, tanto para el sector privado como para la gente. Y, desde el otro lado, el sector privado ha sido un actor muy activo. Um, con respecto al sector público, empujando para que se abran más y más uh, data, data sets. Um, pero no es así la situación en todos los países de la OCDE. Es decir, ¿por qué eso ha sido así en Corea y en España en particular? Porque los dos gobiernos han tenido un enfoque muy claro desde el principio sobre el valor económico que se puede producir por el reuso de los datos. Hay muchos otros países donde la agenda de Open Data ha sido empujada por una agenda de transparencia, con lo cual se ha ido un enfoque muy fuerte sobre el reuso de datos con respecto a políticas de lucha contra la corrupción, por ejemplo, pero el enfoque sobre el valor económico no ha sido tan fuerte, con lo cual la relación entre público y privado todavía sigue teniendo que desarrollarse. Dicho eso, yo creo que en el futuro la relación entre los dos va a, fortalecerle, va a fortalecerse, no solo porque el sector privado es gran reutilizador de datos públicos abiertos, pero también porque el sector público puede contribuir para la mejoría, por ejemplo, de la calidad de los datos, que son abiertos por los gobiernos, que es un elemento fundamental para aumentar la accesibilidad de los datos y facilitar un reuso que cree valor. Este informe está basado sobre la recién publicación de la segunda edición del INDEX de la OCDE sobre datos abiertos que mira tres aspectos que son elementos fundamentales para la creación de valor por el reuso de datos abiertos. Los tres elementos son la uh, disponibilidad de datos, la accesibilidad de datos y el reuso de los datos. Lo que vemos es que han habido avances muy importantes en cuanto a disponibilidad de los datos eh, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, la gobernanza, que incluye la adopción de marcos de estándares internacionales como la Carta Internacional de Datos Abiertos, es un elemento fundamental para aumentar la a disponibilidad de datos, pero al mismo tiempo los países no han hecho los mismos esfuerzos para aumentar la accesibilidad y con eso yo quiero decir no solo el formato con el cual se publican los datos, pero por ejemplo, actividades de visualización que permiten desocializar el valor que se crea por los datos abiertos y... El, el impacto de actividades sobre el reuso y el enfoque al reuso, lo que quiere decir el conocimiento del ecosistema de reutilizadores, reutilizadores de datos abiertos o por ejemplo el conocimiento de la demanda de datos abiertos, son áreas donde los países tienen que fortalecer los esfuerzos. Eso dicho, eh, el área donde vemos que hay más trabajo que hacer tiene que ver con la implicación del ecosistema, es decir, la colaboración con el ecosistema, que por un lado quiere decir conocer el ecosistema, a desarrollar capacidades del ecosistema, pero también hacer que ese ecosistema sea un poco más inclusivo. Porque si miramos a todos los sectores de reutilizadores, muy a menudo los grandes actores que colaboran son siempre los mismos. Las grandes empresas, las grandes organizaciones de la sociedad civil o las grandes universidades. Hay espacio para crear un ecosistema que es necesario para el reuso, que sea más activo y más inclusivo y que sea más capaz de interactuar con el sector público y de reutilizar los datos.